Es posible que una vez accedidos y leídos los datos, queramos modificar estos, de tal forma que es posible hacer uso de la librería RE para modificar estos datos leídos previamente. Para ello, podemos invocar la librería RE y crear una serie de patrones o, o modos de búsqueda. Este primero, por ejemplo, buscaría un espacio, posteriormente distintos caracteres o partes de una palabra, posteriormente buscaría cualquier tipo de carácter y posteriormente buscaría las letras, el conjunto de letras o PNG o JPG, de tal forma y un carácter en blanco posterior, de tal forma que buscaría los archivos que tuviesen cualquier combinación de letras y posteriormente una combinación .png. Igualmente eh, vamos a buscar otra cadena más simple, la cual es buscar la palabra después en la serie de, de, de cadenas que teníamos o que habíamos leído de nuestro archivo. Podemos agrupar esta serie de patrones o de opciones de búsqueda en un vector, de tal forma que podemos iterarlo para realizar las distintas operaciones. Igualmente, realizaremos la operación de sustitución, de tal forma que el archivo que estábamos buscando anteriormente lo sustituiremos por, este, por esta cadena, la cual también mantiene los dos espacios al principio y al final. También modificaremos la segunda cadena, la cual no dejaremos espacios ni al principio ni al final, modificando únicamente ese texto. Podemos generar un bucle que genere este tipo de comportamiento, de tal forma que podemos ejecutar este código, viendo cómo sería el resultado. Podríamos generar los distintos valores y finalmente ejecutarlo, viendo que, cuál es el texto que tenemos como resultado. Aparentemente es igual que el anterior, sin embargo, comparémoslo para, para visualizar las diferencias. Podemos observar que en este texto de resultado, el archivo filename.jpg que teníamos previamente, ahora ha sido denominado file.xwz. Igualmente, el, la cadena después que teníamos en el texto original, la hemos sustituido por mucho después. Esto nos puede permitir modificar cualquier tipo de texto que quisiéramos. Posteriormente, este texto lo podríamos haber almacenado para poderlo escribir posteriormente en un archivo, u operar con él de cualquier otra forma. Este ha sido un ejemplo en el que únicamente se mostraba cómo se modificaba un texto y cómo se podía visualizar el texto modificado.